¿Otro ahí? ¿La puerta? Entraba, entra empuja, empuja. ¿Ha batido el otro? El puto pa joder. Me te bro. uno. Ese tío no sale de puerta, pero. ¿Ha batido uno? Me he jodido yo mismo. Ha batido, Saqueado el puto. Qué puto perro. Tira la partida, la que le he salvado, le he pegado dos hecho tío, con el sniper Mientras lo ha He ido gente arriba, arriba ¿no? Ya no te lo saco más no ahora Solo durante 10 años ¿no? What? Están en el segundo piso ya, son diferentes diferente team eh. Parece que nos vas por ahí, nos vas por ahí ah, tío, uno sí pero nos vas uh, por ahí Me lo voy a matar oh, thank you very much. Segunda planta ya, segunda planta ya, ya me placa, placa. Me la llevo. ¿Cómo Toma, ver? ahí tienes, ahí tienes, ahí te la No, no, no voy a pararme ahora. Ahora no me voy a parar. Ahora vamos, no paro, vamos, Ah, no me puedo, no puedo parar. Al frente, pasillo. Pasillo y escalera. A un tiro. Rápido. Joder, a un tiro. Detrás, por pasarela. Bueno. Nice. Llega sin balas, tío. Lo hubiera matado a este, pavo. Bueno, por lo menos me he chingado un chaleco. Okay, ¿no? Si sí, me he el chaleco, no voy paso, tío. Nah, ese era mi kill. Lo he, he reventado, le has dado un puto tiro y te lo has llevado. Me meto en las pelotas. Es mi chaleco. Uh. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte por ti. superstore ahí decía, era, es fácil, no hay que hacer nada. que sabes es darle a conexiones, ajustes conexiones y ya está. Yeah. Que nadie venga por Montiervo voy yo solo por AV. Hijo de puta. Podría que haber pillado el... el respa pa joderas. No tengo pasta, bro. Me ha tirado otro? Qué bueno que somos, bro. Uh, me ha apuntado otro. Tío. Queda el otro. Me apunta izquierda. No le he dado nada. Yo voy por otro lado. Estoy muy bueno, ¿verdad? Va ah, por el camión, el bobo este, tío. Tiene la pierna V y res. Porque a mí me llaman FLA. El FLA. No, que vayas andando, campeón. Que no, que me pesa el culo. ¡Hostia! Craqueado uno. ¿Dola? No, uno. Ah, ha metido dentro. Ha metido dentro. Hay uno adentro, creo. No, adentro no hay nadie. Va a ir para otro. Entra, entre, entre, entre, entre, entre, entre, uno. ¡No son la skimmy! ¡Vaya rague, bro! ¡A tirar caja aquí derecha, bajaros! Vale. ¿Se ha tirado uno? ¿Se ha tirado? Va a batir skimmy ese, Se ha metido por dentro, se ha metido por dentro, ¿Lo tengo? Me estaba vacilando un poco el chaval, la verdad. Estoy jugando al corre Sí, La verdad que te vacilabas bastante. tío. Y te da la killa. Ah, me da a mí, te decía yo. Me no, me la dio a mí. Hola, de ¿cómo tengo que No, me la da a mí. Yo tenía 5, ahora tengo 6. Me la dio a mí, bro. Casi le doy el Yo me voy con el coche, pillar Monti. Monty. ¿Cuánto nos dan ya? Por esto, a ver. Nos tienen que dar una pasta, 7.500. El Edu, ¿habías bien o necesitas ayuda? No, Vamos a poder sí, Muy bien, tranquilo. Don't un guarde, be happy. Hay mucha gente aquí, ¿eh, bro? Por la escalera esta, perdona, al fondo. Me he equivocado. Sigue, sigue, sigue, sigue corriendo. Han pillado Casper, han pillado Casper. Por esta escalera. Puta, va a el bro. Pues tíralo, tíralo, porfa. Me Están apuntando a mí, bro ¡La escalera, la escalera! Uh, me ha una bola. disparan... no sé dónde. ¡Oh, qué encontré los snippers, hermano! ¡En la montaña! ¡Es sí, que! En la sé. montaña, ¿no? Sí. Ah, vale, claro, como lo he craqueado. Vale, vale, buena. Hector, Cabeza y lo David, craqueo, bro. Que es impresionante. Glass. Yo craqueando a la gente. Nací para eso. Eh, han reanimado de aquí. ¿O ¿Qué han hecho? Vaya, sí. Ha uno. I'm under fire. O tío, el otro. Esto creo que está en la casa, con fantasmas. Sí, acá casa Arriba, estoy arriba. Voy. Estoy allá arriba. Muero. ¿Quieres comprar a OV? Ay, me la... Verde. Coge monti coge monti ya que estás ahí por lo menos, que te lo has llevado. Está arriba, bro. Tengo gente aquí izquierda ya, eh. No puedo pillar el Bonti. Ah, Joder, ¿Dónde está? están? ¿Están los fantasmas? Ah, no. no, no, no, sí, sí, hay gente con fantasmas. Vale, vale. Voy por aquí por la izquierda del todo. Vale, los veo. Ustedes sí, están en el techo ah, tío, uno. Ha ah, el que te venía, el que te está apuntando arriba. ¿Hola? Hay otro más aquí vale. dentro. A ti, a una, a tienes una arriba, tienes una arriba. ¿Me de atrás mío. ¡Me de matan detrás, detrás, por favor! ¡Pero, pero Edu! ¿Que estoy tocado? ¿Es pero cabrana, me ah, igualmente me está matando a mí. Estoy stuneado. ¿Está a la derecha? la derecha. ¡Ah, me mata! ¡Ay, de duro! ¿Dónde estás? Tío? ¡Bro, que estoy stuneado, crackado! Ah, está tuneado me mata otro team que no tiene nada que ver aquí. ¡No me mata otro team que no tiene nada que ver aquí, bro! ¡Me mata otro team que, no que, que no tiene nada que ver en la luz la you yeah, you Recemos, la verdad. Guay, este justo se ha quitado la WB, tío. Estaba por aquí, tío. Sí, está por aquí. ¿Lo tengo? ¿Se ¿Te ha tocado? Se aquí gira mal. Bueno. Good. Keep it together. Ponte de un neck onto. Que me la sé, cuidado. Mucho patadas. A ver, tengo una roza, pero os arreglarás, te pongo ahí. ¿En qué déjame estaban? estaban? la izquierda aquí. ¿Estás uno conmigo? Me tiro por el ventana. Vale. Estoy contigo. bro. Estoy contigo. En la en la casa hay uno. Es una planta. ¿Tiras tú? Es que yo que no es que no tengo. Bueno, era que eso no había matado, que nos había matado. Tiene toda la pasta. Uh. Bueno, si me deja coger esto, excelente, tú. Tienen para acá. ¡Cackeado el piloto! Oh, no. No. ¡Uy, acabamos de hacer! Bro, bro, es que qué tiraco, tú. No. Vamos para acá. No. Ese tío nos ha recordado. Vamos oh, delante ya. Tiene uno. ¿Tienes más? Sí. En piscina. En piscina con fantasma. ¿Puedes, perro? Sí, sí, vale. sí puedo, sí puedo. Tengo uno aquí. Abatido. Oh, Hay gente, en piscina con fantasma. Me he jodido yo mismo. Abatido piscina. Tengo ataque aéreo aquí. Vale, bueno. Eh, Bonjar, ahí en la casa de Bonjar. Voy para allá, arriba. Están, están arriba del todo, todo, arriba del todo, yo creo. ¿eh? Pues están metidos en la vale. puerta los cabrones. Sí, sí, están arriba, están arriba, creo. Pues van a, van a pillar de lo lindo, hermano. Pero no son. No, vale, segundo, veo, piso, veo, segundo piso, segundo piso. Vea uno, vea uno, veo uno, veo uno eh, arriba. Abatido. Abatido arriba. Otro ¿Otra abatido abajo. Arriba el todo, el otro arriba del todo, el último arriba del todo. Se va a tener que tirar por cojones. Abatido. ¡Qué buen push, bro! ¿A quién he disparado? estos? ¡Aquí! Por aquí. Vamos a pillar la vamos a pillar la V. Dejo el carro. Abatido. Bueno. ¿Otro ahí? ¿A la puerta? Entra, entra, ha batido el otro. Buena. Buena, Edu. Joder, Edu, te tiene manía todo el mundo, eh, Marco... Bro, todo el mundo me tiene manía. Todos están enamorados de mí, lo sé, bro. Yo también los quiero. Cuidado que hay gente que tiene fantasma igualmente, aviso. Ah, el Moon. Ese es Darnes, ese es Romeo. Moon Darnex. Sí, ese es Romeo. Lo acabo de ver a este. Hay dos tipos de Moon ya. Tengo uno delante ya. ha tocado. ¡Hola, hola, hola! Pero, bro, pero cómo lo la hostia, sin saber cómo, ¿Cómo sabe que voy por ahí si no tengo fantasma, hermano, tío? Míralo, mira, mira. Qué liada. Qué liada, bro. Qué liada, qué liada. La liaron con el fantasma, pero que flipas, tío. el y en sí encima malísimo, tío. Pero bueno. Bro, qué liada, 23 21 14. Bro, qué... me acaba de matar un pavo que no me ve, no me ve.